Charirara, charirara, charirara para pa Como tú no hay dos, como tú no hay dos. Busco en todas partes, no puedo olvidarte, como tú no hay dos. Como tú no hay dos, como tú no hay dos. Busco en todas partes, no puedo olvidarte, como tú no hay dos. Ya no sé qué hacer, ya van más de diez labios que besé y me enamoré y estuve en París y no encontré el amor ya bailé con extranjeras en la puerta del sol como tú no hay dos, como tú no hay dos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 con alguien fugas y en un bote en Venecia aprendí a besar. Parararara, parararara, papara, parara, para, pa,